Saludos, soy Rael Manguera. En esta hora les quiero mostrar cómo hacer para editar un archivo de ser que tiene contraseñas. Eh, está el libro protegido y a la vez tiene contraseña en el texto que no deja... Miren que no deja... Doy doble clic, no deja escribir... Eh, borrar, no deja que el puntero se active para borrar y luego escribir el texto que ustedes quieran. Entonces... Eh, vamos a hacer lo siguiente Vamos a clic vamos a, a darle clic en panel de control escribimos carpetas cuando salga aquí la opción de carpeta damos clic ahí luego clic en ver este es para activar las extensiones del archivo de excel entonces bajamos y aquí donde dice donde está la opción de ocultar extensiones y archivos damos despalomeamos aquí porque está palomeado damos clic en aplicar y luego clic en aceptar y cerramos aquí, miren que ya se ve la extensión bueno ahora vamos a crear una carpeta para no modificar el original porque eh, a veces se daña el archivo y, y quedamos barados o no, no se puede recuperar después de que se dañe creamos una carpeta, vamos a, poner, a ponerle ahí como nombre ese. y luego escribamos una eh, creamos, eh, creamos otra Dejémosla así con el nombre nueva entonces vamos a copiar este archivo copiar y lo vamos a pegar en, en esta carpeta que le, pus, le, le, le, le pusimos como nombre de él entonces vamos a darle clic derecho cambiar nombre luego aquí escribimos zip z zip luego clic en zip quedó como un archivo extraíble entonces este es el archivo en el que vamos a hackear lo copiamos y nos vamos aquí a la otra carpeta que creamos a la que dice nueva y pegamos aquí este entonces en este vamos a dar clic derecho extraer aquí bueno una vez que ya lo extraímos mmm, vamos a darle clic en la carpeta que dice xl damos doble clic, luego damos clic en worksheet creo que se pronuncia así damos doble clic y aquí están todos la, los libros de Excel que tiene el archivo, tiene siete bueno entonces vamos a en este ejemplo vamos a desbloquear los tres primeros a los que les dimos y no funcionaba no se dejaba modificar aunque está todo bloqueado la contraseña no me la sé porque este archivo no es mío, esto me lo mandaron y yo ahí Alguien me pidió favor y lo hice con este y me funciona, Entonces quiero subir el video a YouTube. Entonces, eh, vamos a, eh, una vez abramos, vamos a abrir este archivo, vamos a darle clic derecho, abrir con blog de nota. Una vez que estemos aquí, vamos a buscar una palabra clave que se llama, que se escribe escenarios. Entonces vamos a darle clic aquí en editar. En edición, buscar y vamos a escribir escenario. Vamos a darle clic en siguiente. Buscar siguiente. Y miren que aquí estamos a modificar. Esta que dice chat 1. Vamos a, a escribir 0. Y esta que dice objetos. También le vamos a escribir 0. Y esta que dice escenarios. También le vamos a escribir 0 donde está el 1 y reemplazamos los 1 por 0 y luego eh, vamos a darle clic aquí en archivo guardar como y aquí eh, damos clic en esta barra aquí abajo desplegamos y damos clic en todos los archivos luego damos clic en guardar y luego clic en sí para reemplazar Entonces vamos a cerrar aquí aquí ya que voy a la primera que voy a la primera hoja Vamos a darle ahora en la segunda vamos a hacer el mismo proceso. La abrimos que ok, ya está como archivo de blog de notas, entonces no inicia abrir las compras de, de notas que ok, ya está. Vamos a darle clic en edición, buscar y escribimos escenario escenarios, buscar y miren que aquí está. Entonces vamos a modificar estos tres. Miren siempre apenas son estos tres, en todas son los tres. 1 que aparecen ahí entonces aquí escribimos 0 en el 1 bueno, seguimos acá 0 luego aquí 0 y ahora en archivo guardar como y aquí todos los archivos guardar luego si sí, en reemplazar ya van dos hojas craqueadas vamos a hacer hasta la tercera para que se les quede más grabado la, los pasos abrimos el mismo proceso buscar escenarios escenarios miren aquí está en esta aparece acá, entonces modificamos el 1 por el 0 1 por el 0 1 por el 0, y luego clic en guardar como y aquí en todos y luego guardar, y luego si sí en reemplazar Ahora sabemos que las tres hojas están craqueadas. Es este mismo archivo que está aquí. Lo estoy abriendo para que vean que las primeras tres hojas no se dejan modificar. Miren, no se deja. No se deja. Bueno, igual ustedes ya lo vieron al principio. Entonces, como el archivo lo duplicamos y estamos modificando en la carpeta que hice nueva, y el archivo que vamos a a pegar las tres que hicimos este que dice el bueno cuando ustedes tengan lo estén haciendo modifiquen todas las hojas yo solo tengo estoy el ejemplo con las tres primeras para que para no extender mucho el vídeo entonces copio estas tres hojas clic en copiar me vengo acá al archivo dsl en el otro que ya que había copiado que había eh, escrito como archivo .sit lo abrimos en la carpeta XL luego en WordShip damos clic derecho pegar aquí luego clic en copiar y reemplazar copiar y reemplazar copiar y reemplazar entonces ya quedó craqueado las tres primeras hojas del archivo entonces vamos a convertirlo en archivo xml nuevamente para que no se equivoquen denle clic en el original cambiar el nombre y copian las tres primeras las cuatro letra que están ahí hasta el punto copiamos y nos venimos aquí a este clic derecho cambiar el nombre y hasta el punto y luego pegamos allí y luego vamos clic en sí ya quedó convertido como archivo de cel nuevamente ahora vamos a abrirlo para comprobar que si sí funcionó bueno entonces vamos con la primera Vamos a ver si se da a modificar, sí o no. Miren que funcionó, borra. Borra nomás, o sea que yo ya puedo escribir aquí lo que quiera. Aquí lo que quiera. Vamos con la segunda. Miren, si ¿sí se puede. Miren, si ¿sí se puede. Este es lado. Eh, sí, miren. Ahí eh, funcionó en todas. Bueno, eh, eso ha sido todo. Así se hackea un archivo de excel en caso de que se le olvide la contraseña. En Casos de que ustedes estén en una situación extrema donde tengan que modificar eso, eh, necesitan escribir eh, eh, en el documento y se les volvió la contraseña y no pueden hacerlo, y, y, y los métodos que les di no les funcionaron, no les funcionan. Eh, me pueden enviar el archivo a un correo que les dejaré en la descripción del video. Me pueden eh, enviar el archivo que ustedes no puedan modificar y yo mismo hago el proceso y se lo reenvío por el mismo correo por el cual ustedes me lo envíen, eh, yo les hago el favor pero, pero que sea en una situación extrema de que ustedes tengan problemas y necesiten el archivo urgente yo les hago el favor eh, los que me conocen, mis suscriptores saben que yo siempre respondo los mensajes y, y les cumplo lo que les digo entonces por ese lado no hay problema y pueden mirar en los comentarios de los otros eh, videos entonces si es una situación que ustedes no puedan modificarlo y han hecho todos los pasos que les he enseñado y no funcionan nos lo pueden enviar, yo mismo hago todo el proceso. Bueno eso ha sido todo por hoy, espero que se suscriban y que la pasen bien. Chao.